Nos encontramos en la zona La Chaca de la ciudad de Potosí y en un operativo conjuntamente en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia hemos sido testigos de que menores de edad estarían habitando, prácticamente viviendo en lo que es este auto abandonado y a las autoridades municipales han tomado cartas en el asunto, se ha hecho el eh, retiro de estos menores y también eh, se ha convocado. A los padres de familia. Justamente rata. los vecinos eh, se comunicaron con nosotros para poder intervenir este sector. Como ustedes pueden verificar, en esta movilidad se han encontrado menores ¿no? que han estado habitando aproximadamente por más de una semana y justamente en este momento hemos encontrado otro menor más, y eh, también para poder ya eh, que esta movilidad no sea habitada por estos menores, eh, se ha coordinado ya con la policía departamental para que se haga el retiro correspondiente. La recomendación también a, a los vecinos, a la población potosina, no deje movilidades así abandonadas, son peligrosos también para los transeúntes, ¿no? Y eh, tampoco eh, viviendas a medio construir que eh, lo dejan también algunos vecinos, que también son un peligro también para los mismos vecinos, para, lo, para la gente de a pie, ¿no? Hemos hecho eh, la intervención correspondiente con el equipo de defensorías, son de familias disfuncionales, ¿no? Muchos también de ellos presentan problemas de conducta, las cuales obviamente ya estamos haciendo las acciones que corresponden, se han hecho las citaciones también eh, que corresponden para que los padres se presenten, o en este caso también algún apoderado, porque algunos no tienen papás.